Feria Itinerante Interactiva BOBO, un dispositivo pedagógico comunicacional para la comprensión y el aprendizaje del lenguaje audiovisual. La Feria Interactiva Itinerante BOBO está constituida por una serie de espacios de juego interactivo basado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y la comprensión del lenguaje audiovisual. Está pensado especialmente para que niños y niñas en situación de vulnerabilidad social accedan a lo audiovisual desde una perspectiva interdisciplinaria que articula las tecnologías de la información y la comunicación, la educación, el arte y la comunicación. El principal objetivo de la Feria es provocar en sus participantes una experiencia de acción y reflexión frente a los elementos constitutivos del lenguaje audiovisual el espacio, el tiempo y el movimiento. Mediante pequeñas secuencias planificadas, los niños y niñas participan de situaciones que tienen la finalidad de deconstruir y develar los elementos y mecanismos que componen el lenguaje de la imagen, en particular en su lógica audiovisual. La FIB sintetiza en el aprendizaje pleno en términos de Perkins la invitación a los niños y niñas a experimentar con el juego, a vivenciar qué se puede comunicar con el lenguaje audiovisual en una feria donde a través de diferentes stands gozan del aprender. La gramática del lenguaje audiovisual puede ser aprendida en el ámbito escolar apelando al juego, al cuerpo, a lo sensible. Y allí lo interesante de esta feria que redefine los límites de la escuela porque la FIP se presenta como proyecto de intervención desde la universidad, pionero en la búsqueda de fortalecer caminos de integración de las tecnologías en el borde de la lógica escolar. Uno de los grandes propósitos de este dispositivo es interrumpir el tiempo y el espacio escolar buscando nuevas maneras de vincular los sujetos, el saber y las tecnologías nos propusimos con esa feria? Que los niños, eh, niñes, niñas, este, pasen de su lugar de receptores, receptores activos, desde esta perspectiva donde yo eh, planteo todo este trabajo, porque la feria es una situación de comunicación, una situación de comunicación donde eh, emisores y receptores, donde condiciones de producción y condiciones de, de recepción y, y circulación, digamos, eh, producen sentido. Comprendo, asumo, eh, elijo pensar que todos construimos sentido. Si sí, entiendo que eh, esta construcción de sentido, esta dimensión activa o productiva de la cultura desde donde se enmarcan estos estudios sociosemióticos, y este planteo, eh, este, de alguna manera plantea también condiciones asimétricas, porque eh, esta idea de comunicación a la que adherimos este, <coughs> entiende eh, la comunicación en un plano social, en un plano eh, simbólico, en el plano digamos, eh, más eh, lingüístico, más semiótico, más del funcionamiento de los signos. Entonces, eh, no todos estamos parados eh, de la misma manera frente a las posibilidades de comunicarnos, de expresarnos, no todos tenemos la misma amplificación en nuestra voz, la idea de lenguaje como... En supuesto un lenguaje... No, no adherimos o tomamos distancia de la neutralidad del lenguaje, a través del lenguaje se diriman cuestiones básicamente de poder, entonces hay que establecer eh, ciertas precauciones, hay que tomar ciertos eh, elementos y, y, y prestar atención a cómo conformamos nuestras situaciones de interacción para potenciar esa competencia, esa posibilidad de construir sentido a nuestros interlocutores es interactiva porque interpela de todas las maneras posibles eh, la participación, este, no es interactiva, eso fue siempre claramente dicho desde el principio, desde el primer nombre que pusimos, eh, no pensando en hacer clics con un mouse, ni mucho menos, y justamente tomar distancia, y ya vamos a detenernos un poquito más adelante sobre eso itinerante por lo que yo mencionaba, itinerante en, en vínculo con ir al encuentro de, ir al encuentro de, no solamente subirse en la combi y llegar a la escuela, es cómo llegamos a esa escuela, cómo llegamos a esa institución, desde qué lugar epistemológico, ético y político llegamos nosotros eh, con, con nuestra propuesta a, a convidar, a ser hospitalario, el, el, el habitar ese, ese espacio de aprendizaje en el que se constituyó una feria, que nos propusimos que los chicos sean constructores, nos propusimos trabajar con actividades lúdicas para que los chicos deconstruyan los mecanismos que generan el lenguaje, que las dimensiones que hacen al lenguaje audiovisual, no todas, algunas, las que consideramos posibles y esenciales. Entonces por eso trabajamos con zootropos, por eso trabajamos con un croma y por eso trabajamos con... La técnica de stop motion Podrían haber otras técnicas y podrían haber otras dimensiones a trabajar Estas son las que elegimos y potenciamos ¿Con quiénes nos propusimos hacer esto? Con niños este, que eh, pertenecían a escuelas eh, PIE Bajo programa PIE Yo había coordinado en el 2008 el... El, el dispositivo de capacitación desde la Universidad de Córdoba para Córdoba, eh, Santa Fe y Entre Ríos, junto con 100 eh, capacitadores, eh, todos en su gran mayoría comunicadores, educadores, filósofos, eh, jóvenes que tenían un, un buen contacto con, con la tecnología, y habíamos trabajado capacitación docente y habíamos conocido las escuelas pie. Entonces cuando vino el voluntariado, tomamos lo que teníamos a la mano, que era esta posibilidad de trabajar con niños, y generamos otra línea de acción en el mismo sentido para potenciar y para sumar a procesos en marcha, ¿no es cierto? Entonces ya dijimos que cuál es la dimensión de la comunicación a la que adherimos, eh, entendiendo la comunicación desde su dimensión relacional, situada, entender, en potenciar, digamos, los procesos por sobre los medios, la educación en términos general, ubicada en muchos ámbitos, más allá de la escuela, no solo la escuela educa, eh, en tratar de no confundir circular información con producir eh, procesos de comunicación, este, la idea de, de mediación, la feria es fundamental y esencialmente un dispositivo de que reúne, que aúna eh, instancias eh, múltiples de mediación, mediación que tiene que ver con instancias institucionales, es la universidad, con las escuelas, con los ministerios, es la política pública, son las ferias de ciencia, que son estos otros espacios donde transita la feria, eh, eh, en, en definitiva, eh, es la articulación que generan los animadores voluntarios con los niños, son las estrategias puestas en juego, es el modo en que este, la cognición y los procesos de cognición se distribuyen con las materialidades de los medios, es elegir los medios posibles y de... No los deseables, los posibles, es decir, un, una elección de un zootropo es algo fácil de transportar, es, es algo que, que puede estar con nosotros, es, es, lo podemos construir de cualquier manera, el laboratorio de física de fama construyó para nosotros muchísimos estos zootropos y, y, y los fondos eran para esto para comprar tiritas, para imprimir tiritas y para eh, hacer zootropos, entonces esto es un caño de, de, de agua, de PVC, pintado de negro y que siempre se despinta, entonces las escuelas se quedaban con estos zootropos y estas tiritas, estas tiritas las dibujaban para nosotros artistas, pintores de la propia universidad, eh, la, la elección del zootropo no es solo porque es eh, económicamente posible sostener y es transportable y no nos hace falta eh, mostrar, eh, o sea, no nos hace falta ni siquiera un enchufe para eso. Es porque la idea esta del zootropo es perfecta para poder desarmar el movimiento. Eh, yo puedo eh, mostrar que tengo eh, una serie de de imágenes fijas, que al hacerlas rodar aquí dentro, como se veían en las imágenes recién y como vamos a ver un poquito más adelante, este, esa materialidad con que los niños pueden aproximarse a ese soporte material que es el lápiz, el papel, el zootropo, y armar y desarmar el movimiento de esos mismos en, en un pasar rápido, pero cuidado, digamos, acompañado, eh, andamiado, eh, nos permite, digamos, garantizar o eh, acercarnos a garantizar ciertos procesos de eh, comprensión, de apropiación eh, de, de esto que queremos compartir con ellos. Mismo el croma este, eh, nos permite, como estación el croma, desarmar el espacio. Entonces, eh, con una tela verde o azul y por el efecto de esta técnica. O sea, de, en esto que decíamos de la mediación, quiero volver a decir que es articular también y, y mezclar eh, medios eh, de distintas temporalidades. El Sotropo viene en 1800 y pico, el Chrome es una técnica típica del 1950, 60, 70 y es muy sencilla y cada vez más sencilla con las computadoras. Y, las tablets y los teléfonos que usamos ahora, hace unos años eran computadoras, son absolutamente del siglo XXI, ¿no? los, los teléfonos inteligentes, entonces esa combinación, esa articulación, le da una riqueza y, y le da una posibilidad de a, atravesar y llegar hacia el conocimiento a partir de, de una múltiple interpretación Apelación a lo sensible, una concepción estética en ese sentido, ¿no? Entonces, son, y con un cuidado y un acento en, en lo que significa eh, el proceso, en, en cuidar el proceso. No vamos eh, a, a la escuela a mostrar películas, y está bien que otros lo hagan, no intentamos que los chicos. Eh, Lean las imágenes con herramientas quizás propias de la lectura en otros lenguajes este, Lo que queremos es eh, producir la posibilidad en esa escena y en ese tiempo eh, que, En el que trabajamos, eh, producir la, la, la posibilidad de, de construir algo que, que nos atraviesa, que, que, que es parte de, de nuestro cotidiano, y este, que, que se han ha naturalizado, digamos, ¿no? eh, Entonces, eh, de eso eh, se trata eh, básicamente eh, la propuesta del BBO, de posibilitar una experiencia, una experiencia que que puedan vivir tanto los eh, niños, niñas, niñas, como eh, los eh, animadores voluntarios que, que acompañan ese proceso, que toman el juego, que digamos que se, se plantean digamos, como, como esos pasadores, que dice Vergala, eh, o Ranciere, eh, este, este modo de, de, de acompañar y, tu, y, y, y garantizar la calidad y la intensidad de esa experiencia y bueno, y ahí por eso tan, tanta insistencia en la palabra experiencia y, y tan interesante pensarlo en los términos en que lo plantea la Rosa, digamos, ¿no? eh, En realidad eh, me, me parece que es... Interesante pensar eh, para qué todo esto este, Aceptamos todos que estamos en, en, en una cultura audiovisual Aceptamos la hegemonía <coughs> audiovisual Quizás autores como eh, Deleuze eh, cuestionan un poco esto De que si estamos en una civilización de la imagen Y dices que estamos en una civilización del cliché que las eh, imágenes no forman, eh, no, no funcionan en, en una forma aislada. Entonces necesitamos eh, apelar a una estrategia que, que intente deconstruir eh, esos clichés. ¿no? La feria itinerante Veo-Veo llega a los espacios físicos de los destinatarios, con los recursos humanos más calificados técnica y efectivamente y con la tecnología adecuada. La Feria Veo-Veo acerca material y simbólicamente la universidad a destinatarios alejados de ella. Los procesos de alfabetización verbal se potencian en la medida que incluyen la alfabetización audiovisual. Los niños muestran un gran interés en apropiarse de los elementos del lenguaje audiovisual. Los ámbitos educativos requieren dispositivos que rumpan su lógica cotidiana. Los animadores jóvenes universitarios, con un proyecto profesional en marcha, facilitan la estimulación del deseo de superarse en los niños de sectores vulnerables. El encuadre lúdico y los tiempos breves han sido una metodología eficiente y eficaz para lograr los objetivos propuestos.